Ahí. Bien, momento de deporte, si lo tenemos a nuestro amigo como siempre Con toda la información nuestro joven y compañero Juan Cruz Álvarez Tauro ¿Cómo le va querido? Bienvenido Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo, te día? ¿Cómo lo trata el día querido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bien, perfecto, ahí estamos eh, Obviamente con Juan Cruz repasamos todo lo que va pasando en el mundo del fútbol Y si hablamos de fútbol de la Argentina hablamos de River Boca por ejemplo Sí, sí, ya, eh, ya jugaron los Boca River. Ayer River ganó y ganó a Anfield 3 a 2 por la semifinal del Trofeo de Campeones. Y bueno, ya tiene un lugar en la final junto a Boca, que todavía es no fecha igual, pronosticada, digamos, pero se jugará a mediados de este año. O sea que se va Se viene el Super Clásico claro. Boca River. Sí, por, después de de cuatro años de la última final mm. yo creo que va a haber una buena revancha ahí. Cuatro años bueno, mejor no hablemos de aquello <risa> no, hablemos, no hablemos de los cuatro años porque los de River siempre están agrandados con ese, con ese partido. Sí, Así que, Este partido que gana River le permite acceder a esta final o este, o este superclásico con Boca Y sí, gracias a este partido ya que tendría que jugar una semifinal pendiente de hace tres años mm. cosa que es medio sorprendente, pero bueno era por, ya que había salido su campeón Banfield de la Copa Maradona, trofeo que gana Boca en 2020, después de un torneo cancelado por la cuarentena, y eh, al River, antes de que empiece la cuarentena, haber salido segundo en aquel torneo que lo pierde en la última fecha, contra el río Tucumán, en el cual Boca lo gana con Maradona, Riquelme, tres en cancha, que todos estaban, todos los hinchados que estaban muy eufóricos se día, ¿no? Uh -huh. Bueno, al haber quedado ambos equipos subcampeones de cada respectivo torneo, eh, Boca al ser el campeón de los dos ya los espera en un lugar en la final. Bueno. Y bueno, River Ayer lo ganó, así que ya la final es River-Boca. ¿Y cómo lo ves a Boca? ¿Cómo lo ves a Boquita? Digo a Boca. A Boca... y lo veo bastante mejor. Lo veo mucho mejor del último partido contra Talleres. Yo creo que no había mucha ciencia, había que poner a los jugadores que había que poner los X Fernández, los Langoni, Merentiel eh, y tal vez dejar el banco a jugadores muy buenos de jerarquía, pero que tal vez en ese momento no estaban rindiendo o no estaban en su mejor versión. Por uh -huh. ejemplo, Fran Fabra, que el año pasado habrá sido el mejor tres de, de toda la Argentina, pero realmente no tuvo un gran año, o sea, no tuvo, perdón, un gran comienzo de año, todavía es largo el año. Uh -huh. y, y yo creo que, por ejemplo, Paul Fernández... Si en, en buen nivel podría ser lo mejor, el tres mejor mediocampista de Argentina, pero actualmente no lo veo en un buen momento de forma. Yo creo que Ibarra podría darle chances a pibes como Medina y X Fernández, que, que se supone por jugar con la camiseta de Boca, ¿no? Uh -huh. Igual vos sentís que Ibarra eh, todavía tiene reclamos de algunos hinchas por estos temas, como el que marcaste boche ¿Por qué no ponés otros jugadores? Eh, no a muchos les gusta <ríe> cómo juega técnicamente Ibarra, ¿no? Y Sí, lo dijo Riquelme en una entrevista el otro día, que ningún equipo juega Lindo, yo, puedo estar, yo estaría de acuerdo y a la vez no mucho con esa opinión. Claro. Lindo puede ser que nadie juegue, pero yo creo que hay equipos que juegan bastante bien, claro. o por lo menos insólidos y no cometen errores infantiles, sino que pierden por un tema de, de con tal vez son más efectivos los rivales, pero yo creo que... El hinche Boca lo que vale le reclamaba a Ibarra era que jugadores que con él habían sido titulares importantísimos en el anterior torneo, en cual Boca sale campeón contra Independiente, eh, de la nada ya no jueguen más. O sea, Langoni pasó de ser titular indiscutido y darle un campeonato a Boca a ser suplente. Claro. Pero bueno, eso ya no se ve que va a cambiar. Claro, claro. Bueno, el técnico también va buscándole la vuelta a ver qué es lo que, lo que tiene. ¿Le consiguió refuerzos Ibarra? Porque viste que... A veces el gran problema que tienen los equipos como River Boca es que no hay tanto presupuesto este último tiempo. Y bueno, Boca en el mercado del pase solamente, o sea, trajo un 9, que era sí. tal vez lo que le faltaba para competir la Benedetto. un buen 9 que me parece venendíle a mí, cuando estuvo en su tiempo en Defensa y de Justicia, sí. eh, hizo gol a River, por ejemplo, o a otros equipos y la verdad que tuvo una buena campaña. Es verdad que Palmeira no venía jugando, pero no por un tema... De nivel, o sea, no, no, no venía jugando varios partidos, pero no tuvo malos números para lo que tuvo. Uh -huh. O sea, eran cuatro goles en 11 partidos. Yo creo que o sea, sí son varios números, pero tal vez pudo aprovechar algunas oportunidades. Ah, pues. Y bueno, también trajo a Bruno Valdés, que la verdad que se lo ve bien, sólido, se ve que juega, pareciera de jugar hace dos años en Boca y apenas va unas tres semanas, dos. Y bueno, era el mayor, el mayor goleador de la historia de los defensores centrales de, de, Ameri, de la América de México. Así que yo creo que Boca es un buen, un buen defensor en cuanto al juego aéreo, Bueno, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa. Estamos con Juan Cruz Álvarez Tauro con toda la información deportiva. Bueno, llegó el momento de contarnos un poco qué pasa en el plano internacional. Sé que hubo algunos partidos que se estaban esperando. Creo que el Manchester es el partido más esperado. Contanos a ver qué es lo que pasó. ¿Dio resultado bueno, o no dio? Pues estamos todos así como esperando. Sí, eh, Manchester City ayer empató con Leipzig 1 a 1 en casa de Leipzig en Alemania. Eh, jugó, la verdad, que no sé si no, jugó un poco un poco mal el equipo Guardiola, no iría mal, mm. no brilló. Eh, jugadores que venían, estaban a muy buen nivel como Jack Grillish, eh, Riyad Marés o Erling Haaland, bueno, que tiene una racha goleadora que ya pasó a güero, bueno, de hecho, en estadística, cosa de loco. Eh, no tuvieron su mejor partido, un partido que muy probablemente se hubiese destrabado con la presencia de bueno, nuestro nueve ¿no? campeón del mundo, Julián Álvarez. Yo creo que es verdad, o sea, Julián tiene un olfato goleador eh, muy, la verdad, muy bueno, porque en River, en River en la selección y hasta el propio City, la verdad hizo bastante goles, pero también hace jugar al equipo. ¿no? Y, y bueno, se ha evidenciado que el equipo de Guardiola con Julián Álvarez engancha cancha, no era tal vez tan goleador, pero sí jugaba mucho mejor y, y se desempeñaba mejor para, para superar al rival, ¿no? Mm. En la posesión, en la ganancia de pelota. ¿Cuánto tiempo lo hizo jugar a, a, a Julián Álvarez, el técnico? Y la verdad que Julián en los últimos 380 minutos eh, eh, suma cuatro 4 minutos apenas. Oh, wow. En los últimos tres partidos entró 4 minutos contra el Nottingham Forest. Mm. Había jugado un tiempo entero contra el Southampton. Sí, había jugado un tiempo entero contra el Southampton. Y, bueno, ayer somos cero minutos. Cosa que sorprende porque guardiola se ve que desde que Julián Álvarez salió campeón del mundo, cae luz a menos. ¿Y qué será? Pero, vale. pero, a ver, eh, la mayoría de los jugadores salieron del campeonato mundial y en sus equipos de base la rompen. Porque les ha, les ha ido mejor. Están... ¿Por qué sentí que Julián Álvarez... Para el técnico no está siendo el jugador que necesita. y Para mí eh, es por un tema también de que Guardiola, yo creo que, bueno, creo que no, es una evidencia, él cree mucho en su juego sí. eh, y no le gusta hacer cambios uh -huh. tan bruscos, más allá de lo que se vio con Joao Cancelo, que era titularísimo y de la nada no le podía garantizar titularidad por encima de Rico Lewis y bueno, fue al este, pero bueno, yo para mí Julián Álvarez tiene con qué ser titular, tiene nivel de titular en cualquier equipo del mundo porque lo ha demostrado, porque te corre todas, presiona como loco, tiene un falto goleador y encima se asocia en el juego. Mm. para Yo, bajo mi apreciación, es más por un tema de que Guardiola no quiere bajarle la confianza a Haaland, cosa que me parece perfecto porque un goleador como Haaland con confianza te marca la diferencia. Mm -hmm. Pero bueno, tal vez yo... Sí, podría darle un poco más de minutos, eh, tal vez sentar en el banco un poco a Grilich, que lo viene haciendo realmente muy bien, pero podría darle un tiempo de descanso, porque Julián Álvarez, no olvidar que fue el tercer máximo goleador sí. en su sí. primer Copa del Mundo siendo campeón. Sí, sí, sí, la verdad un sí. en semifinales ante Croacia. Claro. Eh, bueno, la, la verdad que sí. Ojalá, ojalá que se le dé, porque Julián Álvarez es un jugadorazo. el partido cómo salió al final? 1 a 1. 1 a uno, un empate terrible. <ríe> Todos esperamos un poco más. Bien, ahí toda la información deportiva del Manchester con nuestro compañero Juan Cruz Álvarez Tauro. Juan, bueno, como siempre, un placer tenerte con nosotros y eh, con toda la información, te lo agradecemos. Te mandamos un abrazo, buen fin de semana. ¿eh? Y bueno, muchas gracias, igualmente. Y bueno, te mando un abrazo yo. Nos vemos. Ya, un buen, abrazo. Buen fin, de buen fin de nuestro compañero eh, Juan Cruz Álvarez Tauro con toda la información deportiva. Nosotros seguimos y con mucho más.